Bien, muy buenos días, amables televidentes. Adiós las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Este es un maravilloso día porque está bien soleado, sí. como todos los días que hemos tenido en los últimos tiempos. Yo soy Francis Rodríguez agradezco a ustedes el favor que nos brindan al entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor. Este es su programa de mañana con un contenido siempre cargado de información, análisis e entrevistas. De mañana, desde San Francisco para la región del Nordeste, el país y el mundo. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Francis. Hoy es viernes. Hoy es viernes 13, Francis. Ah, y qué, Los supersticiosos, te... los supersticiosos usan Explícame ese día. Eso. Usan ese día asunto de tradición, asunto de creencias. En Estados Unidos no existe asunto una casa ni un edificio 13. No existe. Porque se dice que ese número es un número de mala suerte. Pero sin no. embargo, los adivinos y agoreros y esa gente eh, lo usan. Sí, no, no, no. Tú ves que muchas veces. A, a 12. <risa> ah, a, a 12. 12. <risa> <risa> ya, ya, ya me estaba pasando. Pero yo creo es que era viernes 13, eso es mañana, señores. Sí. sí, sí, sí, viernes 12. Eh, en 12. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana, a todos ustedes por estar aquí con nosotros, permitirnos compartir todo el contenido en materia de noticias, análisis, comentarios, entrevistas en este mundo globalizado, en asuntos locales, internacionales, regionales y nacionales. Esto es de mañana. Gracias a Telenor que nos une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 de la Oficina Nacional de Metrología, que nos dice que para el día de hoy las posibilidades de lluvia son escasas, viento cálido del este sureste arrastrando poca humedad, un sistema anticiclónico se mantiene sobre nuestra geografía nacional, presencia del polvillo del Sahara en más de 77 microgramos por cada metro cúbico, lo que va a provocar mucho calor. Mucho calor, temperatura hasta de 36 grados en zonas urbanas. Por lo tanto, manténgase resguardado de los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde y también vista ropa ligeras con colores claros, ingiera mucho líquido y cuide a las personas vulnerables, envejecientes, niños, enfermos, cuídelo cuide lo que hoy va a haber mucho calor. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Bueno, gracias, Fulvio, por tu informe. Así podemos planificar este día. Día eh, soleado y, como has dicho, va a haber poca... La mayoría del territorio nacional mucho sol. De hecho, de esto se trata. En el día de hoy vamos a tomar una, unos minutos al entrar en materia, ya desarrollo del, del programa. Y es precisamente que ríos se encuentran prácticamente secos en las zonas rurales de San Francisco de Macorís. Varios ríos rurales, del área rural de San Francisco, como es el caso de Naranjo Dulce, se encuentra totalmente seco tanto por la falta de lluvia, así como por la extracción indiscriminada de arena. En el día de ayer, nuestros reporteros captaron infraganti a varios hombres cuando extraían arena de un río en naranjo dulce. Ante la mirada indiferente de las autoridades de medio ambiente, los hombres, al, par, al percatarse de la presencia de los reporteros, salieron huyendo, dejando incluso sus pertenencias. Es decir, vamos a ver qué fue lo que captaron nuestra reportera. Este es el río de Naranjo Dulce. Naranjo Dulce, sí. Correcto. Eh, ¿Qué tiempo tiene usted viviendo aquí en esta comunidad? No, no, yo tengo mucho desde que nací. Desde que nací. 57 años. Eh, eh, ¿Usted había visto el río en este tipo de condición anteriormente? Claro. ¿En qué tiempo usted lo había visto así? No, en el 78. ¿Se vio así? En el tiempo de Balaguey, este río se movió, es un seco talla, una carretera, todo el río de Castella hasta allá abajo. Correcto. Ya luego, en el en, en tiempo futuro, ¿desde cuándo está este río así seco? Tiene un par de años así. ¿A qué usted cree que se debe eso? No, hay tiempo, porque no está lloviendo. Y lo sacar de, de la tumba de los árboles y todo eso. Y la los materiales. ¿Saca materiales de este río aquí? Claro. Pero ¿Y las autoridades de aquí no, no no están supervisando esa parte? Ellos vienen, pero cogen cuarto. Bueno, yo creo que la falta de agua que lo tiene, sí. ¿Es posible? Sí. Eh, vemos que hay gente sacando arena. Y... Ah, sí, ¿No también. ¿No se han quejado de los comunitarios? No, porque yo vivo casi o sea, en la ciudad negociando. ¿Pero ustedes de aquí? De, de... Sí, sí, yo soy de aquí. ¿Y no se han quejado ustedes como, como comunidad de que para eh, prohibir que entre esa persona sacar arena? No, porque eso siempre ha pasado, porque... La gente, usted sabe, es medio Cabezú, entonces... Ustedes no se meten en eso. No, porque es que la gente, eso es de barrio, bregar con gente. ¿La Fiscalía de Medio Ambiente no, no vienen frecuentemente a supervisar eso? Es que yo no me doy bien cuenta, porque es que yo vivo negociando. ¿Oye. Sí. ¿Qué es su opinión sobre eso, eh, de los ríos? Sí. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre eso? Que, que hay que cuidarle un poco más, dejar de sacar arena... ¿Y tumbarme menos palo? Porque no llueve, será ahí, ¿sabes lo que le pasa? Que, que se seca, que caigan arena en los camiones Y por eso dije que se seca ¿Cómo que caigan en los camiones? Pero ahí vemos que hay un, sí, un tubo Sí, porque se lo, se lo pusieron para que no pasen Y como quiera Pero siguen pasando pasan allí Pasan por otro y si ven que quitan ese, ese tubo Se dan cuenta que está quitado y vienen de madrugada Y lo quitan uh -huh. Muy bien, eh, ¿Usted tiene cuántos años viviendo aquí? Y desde que nací. ¿Y usted había visto ese río así anteriormente? Sí, se ha secado. ¿En qué tiempo? Ay, porque yo no me recuerdo, hace mucho. Hace muchos años. Hace mucho. Que me dicen que los tiempos de baladero fue cuando se vio así, más o menos Ajá, que cuando no llueve, de vez, se seca. Pero cuando, si está lloviendo, siempre, siempre tiene agua. Correcto. ¿Hace qué tiempo está así, tú, es seco, como se está viendo? Era un tiempecito, porque hace mucho que no llueve, mucho, para que coja agua. Julio que mirando las imágenes aún posee una zona de bosque pero la comodidad o la tranquilidad de los moradores o de los que han vivido ahí todo el resto toda su vida no va a producir cambios a lo que está viviendo actualmente hay un, una despreocupación siento y sobre todo una descomprensión y una de vivir cada quien como le parezca eso es una realidad en la república dominicana no hemos alejado de lo que debe ser lo nuestros nuestras preocupaciones cada quien vive cuanto puede no yo estoy yo vivo negociando y nadie el, se quiere comprometer y nadie se compromete por es decir, temor a que lo maten por temor a tener conflicto con aquel que sabiendo que comete una falta y esa falta para lucrarse porque hay otros aquí en la ciudad de quienes ellos se lucran porque los mandan a sacar materiales mira lo que pasa en el Yuna sí. ahí en, en Pimentel y en el área de Cotuí en Ostos, en Ostos Cotuí, Pimentel y Hostos. y, Ostos. y con su cara muy limpia, negocian un camión, unos trabajadores y se lo desmontan en el lugar y son comercios de aquí, Mira. de forma irresponsable, porque eso es una irresponsabilidad del comerciante que teniendo la explotación de eso, no paga ni por los daños y no paga socialmente sus responsabilidad. Mira Francis y amigos televidentes, de acuerdo al Instituto norteamericano de Seguimiento a la Meteorología, eh, la posibilidad del porciento de lluvias que este año va a haber en nuestro país, en esta región, se calcula que es un 50% menos a lo normal, menos a lo normal. Entonces, este ejemplo de Naranjo Dulce, de este río de Naranjo Dulce, que es un tributario del río Jaya, es un ejemplo de un solo río, pero eso le está pasando a todos los ríos dominicanos, con una magnitud menor o mayor o igual a esta. Y una de las causas principales, además de la falta de lluvia, son los niveles de degradación, de intervención humana en las cuencas de los ríos, en la ribera de los ríos. Cada río tiene una cuenca, una cuenca que está llamada a estar protegida, a estar reforestada, a estar llena de árboles y también su ribera la parte ribereña de los ríos que está contemplada en la ley 6400 de los 30 metros a ambos márgenes del río. Y una de las cosas que se hacen es el sacado de arena. En la parte alta, esto debe de estar prohibido tajantemente, con pena con asuntos penales, penales, porque en la parte alta es una... Degradación total, es un daño terrible que se le hace. Ya en la cuenca baja se pueden establecer, de acuerdo a estudios, meandros que pueden bien utilizarse para eh, el uso de esa arena que el río va dejando, pero ya en la parte baja, en la parte alta, esto está prohibido tajantemente, sin ningún tipo de reclamos. Está prohibido en la parte alta. Entonces aquí Pero vemos. No hay un CC de agua. Sí, aquí vemos este caso. Es Cause seco. Cuando tú quitas la arena, tú quitas la capa permeabilizante que hace normalmente el agua con su curso. Al quitarla, tú rompes esa capa. Entonces el agua se profundiza y el río se ve totalmente seco en la parte de arriba. Ahí está el grave peligro. Y vuelve y sale por allá, por otro lado, un chorrito de agua. Y esas imágenes que muestra ahí producción, con un trabajo muy responsable, también vemos en las imágenes el tipo de degradación que ellos están haciendo. Están quitándole toda la arena a los árboles en la zona ribereña se van a ir cayendo, del río. Se van a ir cayendo, en la parte ribereña, en la parte delicada, que los árboles son las barreras natural. Entonces... Viene la erosión, se va cayendo y los suelos ricos, los suelos nutridos, los suelos que son para producir, entonces se van al mar. Y ahí vemos el, el intento de las autoridades poniendo obstáculos para que los camiones no, pa, no pasen. Pero entonces lo hacen por otro lado. mira Y dice uno de los... No hay consecuencias, De las personas ser. que fueron entrevistadas uh -huh. que muchas veces van y lo que hacen es que cogen dinero. Y otra cosa, Francis... La cantidad de residuos sólidos que se ve en ese río, en una de las imágenes sí, que presentó. Hay una ahí, cantidad de ropa y de óyeme, basura. Y eso ahí. es. Entonces, y eso es en mira, la, mira, mira lo que pasa. Mira Cuando ahí tú le cómo se degrada. La parte de la capa y, y empieza a deslizarse. Y todo el suelo fértil se va. Mira, mira, un, un charquito. Un charquito. Óigame esto. Entonces yo me pregunto: ¿qué estamos haciendo? La autoridad, ¿qué está haciendo? Se, se puede ser conforme con, con ocupar la posición de que el medio ambiente tiene drásticas medidas cuando le parece, pero lo peor es que parece que para una gente y para otras no, y dejan transcurrir todo, pasar como si nada ocurriera. El negocio del material... En San Francisco de Macorís, obviamente que sabemos que las ferreterías, entre otras cosas, tienen una gama de productos y entre ellos están los materiales de la construcción que conllevan arena eh, en todas sus denominaciones, ¿verdad? Todo lo que es para el tipo de construcción que se va a realizar. Pero están también los fabricantes de... La ferretería. Los fabricantes de, de, de blog. Los fabricantes de blog. Y eso está, tra está estará trayendo en el futuro esto, graves problemas. Y esto es un ejemplo de un río. La mayoría están así. Mira, vamos a escuchar un contacto, Fran. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Buenos buen, días. Día. buen día. Buen día. Buen día. Eh, sinceramente, los felicito por el aporte que ustedes todos hacen. Sinceramente, Gracias. medio ambiente. Se lo dice una moradora de la Duarte, que no existe aquí en San Francisco, ni existe en el ayuntamiento, ni tampoco Labrito, porque nosotros sinceramente ejemplo tenemos. Fuimos muchísimo tiempo a solicitar ayuda sobre eh, de ellos y sinceramente no sé qué es lo que se mueve aquí, en, principalmente en San Francisco de Macorís. Medio ambiente está de más. Muchas, bueno, gracias, muchas, muchas gracias muchas gracias me parece que el Sánchez Duarte en un tema de medio ambiente han procurado que una antena que se está construyendo instalando en en techo de una vivienda o de un edificio y lo, luego de este tema quiero eh, le voy a, a tomar unos minutos a producción para abordar lo que sucede con este tema de las, ante, de las antenas en San Francisco de Macorís. Pues mira, tomando el camino de la procura del desarrollo sostenible, todo esto que vemos desarrollándose con la mirada indiferente de las autoridades, nos hace concluir que no vamos hacia ningún lado, de que no vamos a transformarnos dentro de todos los malos actos que hemos hecho como seres humanos. Mira Francis. Y esto tiene que tener una orientación real hacia la toma de decisión de todos Toda la clase dirigente de aquí, de nuestra comunidad. Empecemos por aquí, que estaremos aportándole al país, a la isla, al, al territorio. ¿Cuándo será que pondremos control? Y donde se defina que los materiales de negocios de la construcción, estén debidamente focalizados y identificados y que se den entonces los permisos correspondientes y que no se conviertan esas gestiones en el negocio del año, porque es en ese trámite que se frena la oportunidad de tener focalizado o definir áreas en las que sí se puede extraer y tener ríos en lo que sí merece hacer una remoción o una extracción para acomodar al río y la comunidad, no para dañar el río y no para dañar la comunidad. Mira la ¿Cuándo nos vamos a entender? Entonces, Fulvio, amable televidente, estoy haciendo un llamado a Medio Ambiente, a nuestro amigo Bienvenido, que disponga como director regional Estoy llamando al alcalde que ponga de sus buenos oficios para que cada departamento conjunto haga el, el mapeo del territorio y ya tiene un primer inventario de lo que está sucediendo. Y en los demás municipios, Medio Ambiente tiene acción. Y que esos municipios, a los alcaldes de Hostos, que no sigan indiferentes y produzcan... De un Pimentel. freno. Pimentel. Bueno, es que Pimentel. Y de Cotuí, de vamos a tenerlo que también. ayudar. El de ¿Eh? Cotuí también. El de Cotuí. Para que hable, hablemos claro y busquemos solución a esto. Freno. No, Mira, es que no, se, no, no es que no se busque el material. Porque se hace necesario para el desarrollo de la construcción. Se identifica pero en los lugares, ferreteros ¿sabes? también. De aquí, de mi pueblo. Y los que se dedican a vender no, materiales. Sean conscientes, está Mira, bien que ustedes se están haciendo ricos en base a eso Y entonces le ponen precio, eso es lo grave <risa> Sin haber tenido un costo que le pueda decir que ese precio parte de un costo Mira Francis ¿Cuánto cuesta un camión de... de no, 10 mil pesos, depende de los metros cúbicos que tenga Y a esos 10 mil metros le sacan 200 sí. Porque no hay un punto de partida Sí. Mira Francis a mí me llegó una carta de la Defensora del Pueblo solicitándome una información de los caudales de los ríos de San Francisco de Macorís. Hicimos un estudio precisamente por la preocupación de la Defensora del Pueblo por los cauces que estaban secos en estas áreas. Vi serios problemas en Llávija, en Sonador, en Azlor en Gumancito, en Naranjo Dulce, en Río Jaya, en Bijao, en Cenoví, todos esos ríos altamente impactados ¿no? impactado por el hombre, especialmente con la extracción de materiales para construcción, pero también degradado en su cuenca hidrográfica por... La tala de árboles. Le envié el informe, bien sustentado, la defensora del pueblo, porque es un asunto de todos que tenemos que unirnos. ¿Qué es más importante? ¿El agua o el material? Es más importante el agua para la vida. Aquí, en nuestro país, ha faltado responsabilidad total. porque Esto está pasando en todo el territorio nacional. Cerca, Francis de 80 mil toneladas de residuos de, de, de, de, de sedimentos se van por hectárea a los mares, se van a los ríos, al mar y los suelos se van degradando, se sabes? van destruyendo ah, y ah, cada vez son menos fértiles, ahí, menos fértiles, menos fértiles. Ahí, ¿tú sabes qué se, se puede ver en Francia? Un registro en la calle, un registro en la calle, en una de las calles, interesante, grande, y dice, aquí, aquí inicia el mar. ¿En el registro en la ciudad? ¿Por qué? Porque al recoger Los esas plástico. aguas, esas aguas que van hacia la parte residual de la ciudad, Va y conecta con cañadas Y esas cañadas las llevan al río ¿Tú sabes? Al río, el río finalmente Desemboca en algún punto En, en, en el mar. mar ¿Tú sabes cuántas entonces, fundas llenamos nosotros ayer entonces, En el río pero, Jaya? Pero mantén la idea ¿Cuántas fundas llevamos, llenamos nosotros ayer En el río Jaya de, de residuos plásticos? 111 Ayer con la brigada Pero Cienta y la sociedad mirando los 111, la sociedad mirando simplemente, Y no hace nada No Y tirando y no hacen Entonces, nada. Por eso es que yo... Pasamos todo insisto, el día en eso, Francis. Insisto, autoridades, medio ambiente, autoridad, ayuntamiento. Mira la basura ahí. ¿eh? Allá arriba, en la cuenca alta. ¿eh? Cuando llueve, eso viene abajo. Defensoría del pueblo. A través de la Procuraduría, estas entidades pueden hacer que la sociedad por lo menos sienta que hay una posible sanción de continuar con su mirada indiferente a la protección. Y lo hago con el respeto que me merece la sociedad cuando uno critica. Pero es que no estamos haciendo nada, estamos exigiendo mucho y estamos haciendo poco, la interacción nuestra como, como ciudadanos en la solución de los problemas como ciudadano y de la ciudadanía y del pueblo es comprensiblemente ¿eh? una de las primeras dificultades el no acción positiva en pos de solución por parte de nosotros. Seguimos tirando... Seguimos exigiendo, pero seguimos ensuciando, seguimos eh, haciendo lo que nos venga en gana, porque individualmente ya esta sociedad ha perdido lo que en origen fue la sociedad, que era una sociedad recolectora, una sociedad de comunidad. De ahí vienen y se desprenden estos conceptos, comunidad, pueblo. Es decir, la reunión de un grupo de personas en un territorio, trabajando y viviendo por la misma comunidad y para la comunidad y así conservar de la naturaleza los dones que se nos da. ¿A dónde se erigen los pueblos? Es al ladito de un río, por eso hoy somos San Francisco de Macorís, ciudad del Jaya, es decir, el río que nos da la vida, porque sin agua no hay vida, tierra del cacao, porque con el agua, el suelo bien cuidado, el suelo produce los bienes o las soluciones de alimento que nosotros necesitamos. Se puede comprender eso, sociedad, equipo, trabajo, respeto al medio ambiente, resultado, vida sana, aire limpio, producción, beneficio y autosustentación, sencillo, es eso, esa es mi recomendación, pero pongámonos manos a la obra, marcha a la obra, por y para rescate de nuestro río, de nuestra vegetación, de nuestra comunidad, en fin, fulvio, Quiero decirle que se está cometiendo en el ámbito del ensanche Duarte, a indiferencia de la autoridad del ayuntamiento, que tiene una resolución, creo que el del 2011, que claramente prohíbe antenas sobre soportadas en techo de vivienda. Esta se hizo bajo el esquema de estudio con Indotel. Indotel nos entregó un reporte admitiendo el nivel de concentración que se da en estos puntos ondas de contaminación de ondas electromagnéticas y que radiación hacia el ser humano que se expone fijo a ello. El techo de una casa donde habitan personas y que comúnmente, si no son todos los miembros, uno o dos permanece en ella durante todo el día. Y eso trae consigo consecuencias en el tiempo. Por eso nosotros en aquel momento elaboramos una resolución que prohíbe y le dice al ayuntamiento cuál es la forma y el modo de instalar este tipo de antena y dónde y prohíbe la instalación. Responsabilidad del propietario de la vivienda que solamente mira una mensualidad o una anualidad por paga y se expone tanto su obra, su edificio, como su salud. No solamente la comunidad circundante se afecta, el principal afectado es usted, que vive ahí, o está instalando en un edificio donde hay apartamento, y a usted que le importa que le paguen nada más su mensualidad, y los que están ahí se que Dios reparta suerte. Por lo tanto, para mí y al tenor de esa resolución que tiene el ayuntamiento, está prohibido en San Francisco de Macorís instalar antenas sobre techo de viviendas o edificios de apartamentos. Solo se admiten en lugares de plazas comerciales donde no habitan gente firme y cotidianamente. De no hacerlo. Estamos permitiendo la violación a un régimen de control a esta instalación. Y el llamado de, de mañana, en este caso de los ríos, es es más importante el agua que todo. Yo envié una foto del río Jaya, donde estábamos sacando plásticos ayer. señores eso da asco. Me gustaría miren dar. la rumba, miren la rumba de plástico que extraímos ayer. Y la otra foto, donde, está, donde estamos en el río, adentro. Bueno, pues el Ayuntamiento Medio Ambiente, eh, eh, eh, eso, eso la UGAN. Es, eso, eso es fuerte, fuerte. La otra foto, ah, no la tiene. La cantidad que hay de, de, de, de, de no, plástico. Ustedes no, de no van a dar abasto. No no, no, no, no, no, es que todo el mundo tiene que crear conciencia. Cada habitante de esta tierra, cada habitante de San Francisco de Macorís, ser limpio en la misma casa. En el entorno, cuando usted vaya caminando, donde quiera, proteja la casa común de todo, que es la tierra. Este es el llamado de hoy. Tenemos que proteger los ríos. El agua es más importante que todo. El agua es vida. Bueno, eh, gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y a la verdad que este tema de los ríos debe de servirnos a todos. ¿Por qué? Porque tenemos descendientes, hijos y nietos que vienen también. Entonces, lo que usted hace aquí arriba va y cae entonces a los ciudadanos que están allá abajo. Por ejemplo, haya que nace en el naranjo dulce. Cuando empieza a tirarle todos los residuos que usted encuentre, plástico eh, y todo lo que usted encuentre, eso, cuando vienen las crecidas, son arrastrados hasta el río Camú. Y el río Camú entonces lo arrastra hasta el río Yuna. Y el río Yuna lo arrastra hasta el mar y ahí tenemos entonces la consecuencia la contaminación de todas las aguas desde arriba hasta abajo miren señores, eso es el río Jaya lo que queda del río Jaya de esa zona que se acumula plástico en esa zona que son zonas espe específicas de acumulación de plástico señores, sacamos más de 111 fundas de, de, de, de plástico ayer eh, vasofón Plato, Fon, que debieran de estar sancionados, sancionado por ley. Esa vaina es lo más contaminante que hay del mundo. Y botellas plásticas y funda plástica, que de todos los plásticos, la funda corresponde al 48% de lo que usamos nosotros aquí en San Francisco de Macorís. Y solamente de funda plástica, cada ciudadano de San Francisco de Macorís vierte en el año 148 libras, 148 libras de funda plástica abierta en el año, de tantas funda que usan. Lo demás son botellas y vasos y cosas por el estilo. ¿Qué? Se debe de sancionar en el Congreso una ley que está ahí dormida de ponerle altos impuestos a los plásticos bien contaminantes y a la funda, ponerle altos impuestos para que lleguen cara y no la puedan usar. Y usen otro tipo de funda que hay. Y ya están aquí llegando también platos y vasos biodegradables a buen precio. Biodegradables que a los cinco años se degradan y no causan este daño. Bueno, ya se escucha, ¿Ya se escucha? La, música, la música de las noticias con Joanny Cordero. Muy buenos, buenos días, días, Joanny. Muy buenos días, Francis Fulvio. Feliz viernes para ustedes y para los amigos televidentes. Gracias, igual, para ti. Así tí. es, hoy es viernes y te lo recordamos que tiene que venir con una cancioncita. Pero estoy desesperado por escuchar tu noticia. No me puedo ir sin, sin escucharla, Joana. Bueno, pues de inmediato vamos a iniciar con el plano internacional. Como acostumbramos, hablaremos de Venezuela y es que el gobierno y la oposición de este país establecen una mesa permanente de trabajo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ayer que son seis puntos los que son tratados con la oposición durante las reuniones en Noruega. Maduro dijo que el gobierno de Noruega le pidió no revelar los temas, pero que sí le permiten establecer la cantidad de temas que son tratados. Vamos a escuchar las declaraciones de Nicolás Maduro. Recordamos que esta situación en torno a diálogo pretende continuar, pretende establecer y, y terminar con la crisis que vive desde hace ya un tiempo muy largo allá en Venezuela. Vamos a escuchar ahora sí las declaraciones de Maduro. Con las oposiciones y con el gobierno de noruega de no revelar los temas puntuales que se están conversando. Solamente puedo decir son seis temas de una agenda acordada, consensuada. Tengo la percepción de que las y los venezolanos y las partes políticas del país podemos llegar a un acuerdo de convivencia democrática en el país. Podemos llegar a un acuerdo de paz, de gobernabilidad fueron las declaraciones al respecto del presidente de venezuela nicolás maduro continuamos con las informaciones internacionales y tenemos una muy lamentable y es que tres miembros de una familia dominicana mueren en un incendio en nueva york los fallecidos fueron identificados como liam domínguez de 11 meses de nacido su hermana Emma domínguez de 7 años y su abuelo claudio rodríguez de 75 quienes eran oriundos de santiago en el hecho, eh, murió también el nombrado David Abreu Núñez, de 23 años, a quien familiares de los fallecidos acusan al, de provocar el fuego. Los informes eh, referentes a Abreu Núñez, tras rociar combustible a la vivienda, le prendió fuego supuestamente en venganza porque lo echaron de la casa por su mal comportamiento. Presumiblemente, este habría escrito un mensaje a un amigo advirtiendo que le haría a la familia o que le daría más bien a la familia por donde más le duele. La madre de los dos niños habría viajado a Queens el pasado primero de este mes para pasarse 15 días con su hermana y su abuelo, ya que su niña de 7 años había sido promovida de curso. Esta se encuentra hospitalizada en estado delicado. Vamos a escuchar al respecto de, estas, eh, de esta lamentable noticia varias declaraciones. Mi padre falleció en el siniestro y mi sobrinito pequeño también está muy grave. Claudio fue a Estados Unidos a pasarse las vacaciones con su con su hija y su y su dos y, y la otra hija que se fue con, con la niña entonces imagínate es algo una niña meritoria una niña preciosa que es algo que tú sabes da bastante es muy fuerte sonimos al dolor que embarga esta familia es una noticia muy lamentable Pasamos de inmediato a las informaciones a nivel nacional y hay que continuar hablando de la situación a raíz de la posible modificación de la Constitución. Y es que militares constitucionalistas dijeron que están dispuestos a defender la Carta Magna como lo hicieron en el año 1965. Vamos a dejar que sean ellos los que expresen su parecer. No entendemos cómo el actual presidente y el grupo que lo quiere reelegir eh, retorciendo la constitución de la república no entienden que ya hacen 54 años de una revolución y que tenemos 54 años de paz política que él y el grupo que quiere retorcer y violar la constitución deben de conservar esos 54 años de paz y no hundir a la república dominicana en un caos porque es justamente el grupo que quiere violar la Constitución, la que está provocando la parálisis en este país. Continuamos con este tema, pero le mostraremos a ustedes las versiones de los legisladores de Leonel Fernández e Hipólito Mejía que anunciaron no apoyarán la convocatoria de protesta hecha por Luis Abinader. Vamos a escuchar sus declaraciones. Yo a título personal creo que las bullas callejeras los pleitos callejeros es un asunto más bien circunscrito a sindicalistas. Todas las personas que se sientan cónsonas con este interés van a estar presentes y van a reaccionar en ese sentido, de manera pacífica, como ha invitado a nuestro líder Luis Abinader. Entendemos que la posición de Luis y los esfuerzos del liderazgo del partido eh, apuntarán siempre a un mismo esfuerzo y es impedir que la reelección presidencial sea posible. Nosotros como equipo eh, no vamos a participar porque ya ese es un escenario que le corresponde al licenciado Luis Abinader y a su equipo legislativo. Sabiendo de que tenemos que afrontar el tema, eh, la sociedad está demandando, bueno, pero háganlo. Lo que vaya a hacer, háganlo. Y es parte de nuestra competencia tomar una determinación. Con esa información terminamos las principales informaciones en, en el plano nacional. Pasamos a las locales. Ten, iniciaremos... Este bloque con la información de que el propietario de un bar haitiano en San Francisco de Macorís afirma su negocio no es un lugar donde ocurren actos ilícitos. Lo que yo tenía allá, uno se ve de refresco, 9-11 y cerveza. Y solamente eso, y no, no, no te dan cosas, una cosita uno va para pagar la casa, para, para la familia. Porque no, digo una discoteca que uno tenía, porque... Eh, la Junta de Vecinos puede hacer el, el daño que está haciendo a mí, el daño que está haciendo a mí. Pero yo creo que allá no hace daño a nadie, porque hay muchos vecinos que me quieren mucho porque yo no hace daño, yo tengo mucho tiempo aquí. Yo no sé, la que la Junta de Vecinos me está haciendo, eh, eh, eh, no solamente a él, y la gente está peleando en otro, en otro esquino, y ellos, como yo tengo ese negocio ellos pegado a mí? dónde está el negocio? En la calle 6 en Maití. ¿Cómo es el nombre tuyo? Cola. y eh, eh, no estar tan tranquilo porque lo sabe la gente eh, eh, en la calle discutiendo en la calle porque lo que está en la calle no no yo no pide, yo también en la calle porque a veces ellos en la calle a gente no hay una persona ellos, funcionando el no ahora mismo también porque ellos coge toda la bocina todo ellos cogen todo no, no tengo nada porque yo quiero que yo que ellos, que tome concierto conmigo para que entregarme las cosa y pues, yo para yo buscar como vivir porque no puede robar en el país ¿tú entiendes? porque uno tiene familia uno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 eh, solicitamos que se le tenga un poquito de consideración. Yo sé que hay integrantes de la Junta de Vecinos que mantienen una consideración, porque ellos nos dijeron que eh, querían que él se acercase para ver cómo se puede conversar con la finalidad de que se llegue a un acuerdo, de que los ruidos que dice la comunidad que se están presentando ahí no, no vuelvan a repetirse. Recordamos que fueron los residentes en el sector San Martín que denunciaron que supuestamente dentro de ese bar eh, se cometen actos ilícitos. Vamos a pasar a la próxima información. Y el presidente del Colegio de Abogados de aquí de San Francisco de Macorís denunció supuestos maltratos que reciben de parte de la Fiscalía aquí en San Francisco de Macorís. Escuchemos las declaraciones de Ridani Rodríguez. Es preocupante que la Fiscalía de Duarte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 Y que trate de no mandarle mensaje cuestionante a la ciudadanía de que ellos son unos corruptos. Escucharon ustedes las declaraciones de Ridalmo Rodríguez, quien es el presidente del Colegio de Abogados de aquí de San Francisco de Macorís. Vamos a pasar con otro tema y es que ayer en el marco de una rueda de prensa el representante legal de Munea, aquí en San Francisco de Macorís dijo que serán sometidos los implicados en el fraude millonario a esa empresa. Escuchemos las declaraciones del licenciado Pedro Calas. En estos momentos la empresa Munea se encuentra realizando una auditoría y una investigación conjuntamente con el Ministerio Público de la provincia para determinar el monto y la forma y el esquema es realizado por el gerente de la sucursal de San Francisco de Macorís para ensamblar todo este esquema fraudulento y tengan la certeza que una vez determinados los montos y la forma en que se ha realizado este esquema, se procederá a honrar todos los compromisos reales y evidenciados que determinen el informe de auditoría. O sea, que tengan la total seguridad que la empresa Munesrl, como ha caracterizado en sumado 85 años de trayectoria, va a honrar sus compromisos, todos aquellos que sean reales. Así también igual enviamos un mensaje que a todos aquellos que se hayan eh, eh, involucrado, participado en materia de complicidad, tanto como prestar su nombre o recibir dinero ilegal, todo aquel que se haya sido involucrado será sometido por la empresa y por el Ministerio Público, y con esto llegaremos hasta las últimas consecuencias. Pero todo aquel que de manera honrada sí eh, aportó prestándole dinero a la empresa con su pagaré registrado, se le dará honrado su compromiso. Bueno, esas fueron las declaraciones de quien es el representante legal de Munea, que es San Francisco de Macorís. Nuestra última información es que un hombre fue apresado por agredir a una mujer, a la cual golpeó supuestamente porque, según él, ella estaba enamorada de otro. Vamos a escuchar las declaraciones de Joel de la Rosa, quien está detenido. Bueno, yo no, pues nada, pues nada, ella estaba enamorada de otro, ya. ni parque, que la guarda. nada, pues nada. Yo estaba enamorada de otro y qué pasó No Pues nada, le dije. Pero que yo estaba enamorada de otro y tú le diste. Pues sí. ¿Qué le, digo? le Le di digo un, un... acá. Usted digo. A a su no, no. Esa fue la primera vez. Primera vez, vez. Primera ¿Y vez, se vez se yo no vuelvo a ¿Y su... arrepentido? Arrepentido, sí, yo no vuelvo a seguir eso. Que pido a Dios que me perdone. Que a ustedes me perdonen. Y a ella. Que me ayuden a salir. Vamos a aprovechar la oportunidad de esta información para hacer un llamado a, a la conciencia. No es posible que una persona, un hombre, porque una mujer fuera su pareja o no, eh, esté en una relación con otra persona o esté enamorada de otra persona, pues no hay ninguna razón para agredirla de ningún modo. Con esta información cerramos eh, eh, por el día de hoy esta sección no sin antes. Recordarles a ustedes que llegamos gracias a la número uno de toda la región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 ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Y qué bueno que la tecnología también ha permitido pero tú sabes lo que rescatar y tener una, un audio... ¿Tú de sabes esa lo época. que no ha cambiado? El amor. No, porque eso no cambia. Eh, eso viene de Dios. Esa es la esencia divina. Pero creo que sí ha cambiado el, la forma de demostrar amor. Y es peligrosa la que hoy se está viviendo. Eh, está es basada agresivo, en, en... En En, daños. en lujuria, en... Es que el amor en no es Todas orgulloso. las cosas materiales entonces, que eso no tienen condición de eh, construir un tesoro arriba, ni con un como, no es amor, como iglesia. Eso no es amor, entonces. Eso bueno, es interés. Eh, costumbre. Bueno. El, parece que el desapego es el problema. Sí. Qué pena esta noticia, señores. Tres miembros de una familia dominicana mueren quemados en Queens. Había una familia que. Tenía bajo su techo a un dominicano porque no tenía... ¿A un amigo? ¿Dónde ir? A un amigo, a David Abreu Núñez. 23 años. 23 años. Y lo avergó en su casa. Él se estaba portando mal y le pidieron que saliera de la casa. En ese trajín, la familia dominicana de Luis Domínguez decide ir a ver a su hija a Estados Unidos y llevar a su nieta que había sido promovida de curso y pasarse una vacacioncita allá. Señores, y se encontraron con esta trágica realidad y tres miembros de esta familia murieron calcinados por el fuego. Y hay dos, entre ellos la niña, esa niña que está ahí, está interna en condiciones de gravedad. Yo por no. una, un mal, una mala actitud. Qué el pelo. individuo había escrito una nota y decía, le voy a dar por donde más le duele. Es decir, que solamente estaba pensando en él y no asumió de que el pedido que él daba a esa familia, de que lo, le permitiera quedarse con ellos, ya que estaba buscando dónde... Él no lo mide, simplemente mide por la última parte. Y nos pasa mucho de nosotros los seres humanos que se le da un favor, favor, favor, y el día que tú no puedes complacerle ese es el peor de los días. Y todos los favores del mundo se olvidaron. No hay agradecimiento, hay ingratitud. Total. Eso crea cada día más nos aleja de la humanización, es decir, de la humano. ¿no? Porque cómo de es la posible? Caridad. de la caridad y de la y de la y del, como digo de la caridad y, y de la bonomía de la gente. El dominicano es eso. El dominicano aún conserva ciertos rasgos de aquella época. Pero tú puedes distinguir cuando una persona Cuando hay solidaridad, cuando una persona la persona es agradecido. Hasta hasta por un permiso te dice Correcto. gracias. Correcto. Y eso es lo que falta en esta en este mundo. Personas que sean agradecidas, que tengan un corazón agradecido, que sean solidarios. Qué ingrato. Que Dios lo, haya perdon lo perdone y que le dé vida a esta niña que no se pierda un miembro más. Dice que él murió también en, en el hecho. No puede ser, Dios mío. Bueno, eh, Fulvio, hay algo que a mí me preocupó ver a nuestro colega y amigo Ridalmi Rodríguez quien dirige la institución en esta comunidad jurídica del colegio de abogados y ser enérgico y quiero llamarle la atención a Ridalmi al colegio porque en lo particular como abogado no me inscribo ni comparto esa posición creo que ha sido muy duro eh, desconoce que la oficina está siendo administrada por una nueva incumbente Y que dentro de las medidas que pueda tomar este incumbente Debe de tomársele con respeto Hay que saber que el celular media entre una verdad y entre un rumor Y aunque no voy a desmeritar el valor que tiene hoy la tecnología y el celular Tampoco puedo quitarle o restarle importancia a que a la oficina de la magistrada se deba entrar sin ningún tipo de atuendo tecnológico o sin ningún tipo de equipo tecnológico, porque se tiende a, a tener eh, eh, dificultad. Y si en el caso hay una llamada, voy a detener mi comentario, de ambos sentidos y mi posición personal que ya le he definido desde el principio que no me inscribo ni, ni soy ni me eh, acepto unas declaraciones como la que ha dado Ridalmi en, en su posición de presidente del Colegio de Abogados en San Francisco de Macorís porque creo que fue muy eh, eh, se excedió o fue muy duro y yo sé más o menos el sentir que él quiere dejar plasmado pero debemos de, de reorientar la comunicación frente a un organismo, frente a una persona que hoy dirige, que es Smarling Rodríguez, y para mí creo que merece todo el respeto. Vamos a escuchar esta llamada previamente. Buenos días. Buen día, don Francis, don Fulvio. Buenos, Buenos días. Y Fernández, les Fernández, ¿cómo están ustedes? Ah, un placer, Gigi. Un placer, ¿Cómo Gigi. Está, todo? Un placer. Bueno, Qué Bueno, primer de esas declaraciones del Colegio de Abogados... Eh, merecen una respuesta de parte de la Fiscalía. Pero lo que me inquieta viendo las noticias es una exposición que hace un abogado de que viene por Munesrl sí. SRL, Pedro Casal. Sí. Eh, me parece que tiene una página de esa de... Pedro Facebook, Casal, de obras, sí, cosas sí de opinión. De prensa que ellos hicieron el otro día hablando de que están sometiendo a la justicia y pidiendo una investigación, eso es correcto, pero no quiero eh, dejar pasar la oportunidad sin alzar mi voz. Hay algo, gente, eh, don Luis Pinal y Rogelio Marte, que desde muchachito lo veo con una conducta intachable. Sí. Y tal, o sea, eh, me duele, me duele que quieren romper eh, por lo más delgado con esos dos eh, hombres serios de San Francisco Macuría hasta prueba en contraria. Y yo quiero hacer un llamado a la comunidad comercial blanco-macorizana eh, para que exijan una eh, investigación seria. Y, y la limpieza de los nombres en caso de esos dos eh, personas que mencioné. De familia seria eh, a imitar. Don Luis Espinal, todos sus hermanos, igualmente don Rogelio, Marte y toda su familia. Pero hombres de aquí de San Francisco, este humilde, que usted no lo ha visto en un restaurante... Sí. Eh, bebiendo vino, ni tomando whisky, ni en yate, ni en jetriada, como andan los munes Si ellos hicieron allá su problema, porque están diciendo que tienen deuda, pues, eh, préstamos que han tomado préstamos por dos mil millones de pesos y apenas tienen quinientos pesos para responder. Esas es las informaciones que hay. Entonces, cuidado con esa gente. Sí. Que pasen buen día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Andy. Y válida la observación porque queda uno atónito es un poco impactado cuando se escucha las declaraciones del abogado, ciertamente. Pero eh, hay que entender que ellos saben entonces al nivel que se compromete su palabra cuando establecen un primer nombre que es don Luis Espinal y ciertamente nunca hemos visto esa familia ahí en la organización Piña no ha trascendido nunca en un vehículo de lujo, no anda... Eh, como dice Gille, eh, ni su familia ni sus hijos eh, y lo mismo pasa con Rogelio y toda la vida su esposa ha tenido aquí el gimnasio de y, y la verdad es que ha sido bajo sacrificio y no se puede ver como de beneficiarse ninguno porque, óyeme, eh, una cantidad de dinero importante como se presume que es, no no se puede dejar de percibir o no se esconde tan fácil. Sí, Mira, indudablemente que la compañía... Válida por GJI... Tiene y hacemos... que, que profundizar. Correcto, hay que esperar las investigaciones. Miren, entonces decía yo que con respecto a la relación abogados y ministerio público, debe ser un tanto armonizada y la propia magistrada debe de procurar de, de constantemente eh, llevar una especie de, de buena convivencia. Ahora bien, el colegio y los abogados tenemos también que adaptarnos a las políticas y reglas de la fiscalía. Y qué se daría en el caso contrario, que un abogado junto a su cliente, que están en conflicto con otro, entren con, la, con el teléfono celular y trascienda una foto en un caso que va a ser conocido la semana siguiente, ¿qué te puede ti dar? Es decir, tenemos que tener cuidado y hay que evitar eso, porque la fiscalía es para todos y es la representante de la sociedad ante la justicia y ante el Estado, porque es el Estado que, que representa. Pero me gustaría a mi amigo y al colegio de abogados que reorienten la, la posición, porque la siento muy dura y sobre todo prácticamente acusadora. Y no creo que en ningún caso, aquí en San Francisco de Macorís durante la gestión de Smarnik Rodríguez, se pueda tener algún tipo de escándalo o de opinión que no sea la de un ejercicio ec ecuánime y responsable en lo que hasta ahora conocemos. No sé si mañana, pero mi, mi, mi observación al colegio de abogados, a la opinión que tiene la, el, el, el actual representante nuestro aquí y nuestro respeto a la magistrada Smarling Rodríguez. Por otra parte, aquí en San Francisco, en la calle 6 de San Martín, se le está dando seguimiento al caso de al haitiano, el propietario... También de este centro de que se vende bebidas ahí y se pone música, que la Junta de Vecinos ha tenido muchas quejas. Ayer se dictó un auto de, de, de apresamiento porque él no apareció en la causa que tenía ayer jueves. Ya está ahí, ya lo llevaron, ya se llegó a un acuerdo y va a presentarse ¿verdad? ante la justicia. Quiero decirle que tengo dos años recibiendo quejas de ese lugar y que en varias ocasiones se le ha dado oportunidades y no ha cumplido se le retuvieron las bocinas porque con el escándalo no estaba dejando dormir a los vecinos y hay personas ahí envejecientes y enfermos también y que ahora los remitimos a la procuradora la procuradora lo remite a la justicia y él debe de responder por la justicia mira eh, tengo necesariamente por, luego de la llamada de, de Gille hay un el abogado Cazar ayer dio unas declaraciones en rueda de prensa aquí en Telenor. Y una de las cosas que hay que advertir, que hace énfasis en el respaldo de la compañía a los acreedores de préstamos a la compañía. Y esto... Importante, creo señor. que es lo más importante y su compromiso está hecho cuando públicamente y como representante asegura el que van a responder. No así a lo que ya se han estado determinando fueron de forma fraudulenta y ellos saben quiénes son. La misma... Eh, no creo que se presenten, serían muy... muy Cabezadura, el que claro. tengan también querer presentar sus títulos cuando no eran reales y cobraban una mensualidad. Así es. Bueno, tenía que ser L.I.R., tenía que ser L.I.R., señores, se tuvo pendiente a papá, L.I.R., solamente papá. Tenía que ser en el IR, papá es lo mejor del mundo y el IR lo toma en cuenta. Regálale a papá todos los que tú quieras en este Día de los Padres, con cómodas cuotas, porque en el IR todos califican. Recordarles a ustedes que Móvil Soluciones para los viernes, te recuerda que las recogidas de basura de 7 a 4 de la tarde en los barrios 24 de abril, barrio La Altagracia, barrio Cristo Rey, barrio Los Jardines 1 y 2, barrio Cerro del Jaya, barrio Las Caobas, Cuesta Blanca, en Sánchez Duarte, parte derecha, sector Madrigal, sector Ventura Grullón, primera y segunda etapa, José Reyes Arriba, barrio Camaño, Barrio San Pedro, Sector Vista San Francisco, Barrio Villaverde, Barrio Los Chiripos, Sector Hermanas Mirabal, Urbanización Toribio Piantini, Urbanización Toribio Camilo, Urbanización Carmen Nayín Bono, Urbanización Los Maestros 1. Y recordarles que en horario de, 4 a, de 5 a 7 de la noche para el centro de la ciudad, recuerde que todo el que vive o tiene negocio en el centro de la ciudad, disponer la basura de 5 a 7. También recordarle que no sacar la basura los domingos por una ciudad limpia, móvil soluciones. Si quieres irte de vacaciones, aprovecha las grandes ofertas de Ann Resorts, los hoteles que usted quiera con sus marcas, Secris, Beatles, Dreams, Newt Sky, en colaboración con Solo Tours. Los mejor, las mejores tarifas. Usted la puede conseguir. Usted la puede conseguir en, en Mall Palmares desde las 10 de la mañana hasta las 7, hasta las 9 de la noche. Localizamos los hoteles de Anrisoro en Valladíbe, La Romana. Catcana, Punta Cana, Puerto Plata. No se pierda esto, señores. Las mejores tarifas del 12 al 14 de julio de vacaciones Ten. con Ann Resorts. Gracias, Julio. Tenemos contacto por el WhatsApp. El, el 7338 nos habla y nos saluda. Buenos días, amigos. ¿Cómo se puede recuperar el río si, las si los conductos de residuos de las calles caen ahí, bajan de los contenedores? los lavaderos de vehículos, que son peligrosísimos. Para eso se necesita que el ayuntamiento elimine esos canales de la calle que caen ahí. Bien, hay una, una recomendación, una orientación. Ángelo, San Francisco, hola, buen día, Francis, Fulvio y todo el que, equipo de noticias. Escribo ya que se está hablando sobre la contaminación ambiental. Mi inquietud, ya que ten, también soy afectado tanto con las ar, antenas, y plásticos, pero directamente estoy siendo afectado por el humo de leña y cocina en la avenida Libertad, en la, vi, en la vivienda al lado de frut, de frituras y fondas que esas que asan pollo y fríen en, en leña. Quería saber si tú Tienes alguna prohibición o regulación, si tienes fuera bueno una inspección en el área. Sí, existe una regulación porque la humareda es molesta claro. y lleva y eso puede pasar por el medio ambiente para que le llamen claro. la atención y produzcan una chimenea un lugar para que... que... Que vaya por medio ambiente. Correcto, que vaya por medio ambiente a la UGAN, en el segundo nivel del ayuntamiento. Ellington Peña, Washington D.C. Buenos días, el dominicano es la persona más mala agradecida. Ay. Yo tuve una persona un año en mi casa, dándole todo, y hoy es enemigo mío... <risa> Ay, Pero mío. no son todos así, Wellington. señores. No, no. Hay bueno. mucha gente muy agradecida. Buenos el... días. Hay, hay una llamada, Francia. Ah, vamos, bueno, vamos a tomarla. Buenos días. días. Buenos días. Tú sabes días? Que, aunque no estoy viendo el programa, porque sea, ando trabajando, yo soy de Chipaidera y que la antena. De la, la antena, de la antena. para nosotros no queremos ver, sino para que lo que queremos es un llenadero en la ciudad, no en la vega. Ahora mismo yo estoy llamando a la Vega, porque cuando usted pasa el ranchito, se nos no el puente se nos sube la Vega. Sí. Usted, no es que suje, aquí hay unos camiones, que no es que estamos todos de los camiones, que van entendido. Es que lo que queremos es un llenadero en la ciudad. Porque usted cueva para Santiago en lugar de llenadero. Usted coge para la capital, en lugar es el llenadero. Usted va a moca que entremos con llenadero, pero usted va a hacer si en los pueblos si no sea el llenadero, ¿por qué a nosotros no se nos acomoda el llenadero y que llenadero, paguemos, no. No, que no sea gratis, que paguemos por el servicio, porque el Estado no tiene que regalarle nada. Eso lo estamos pidiendo Bien. la ¿Cuánto? Una pregunta, cuando usted llena, ¿cuánto tiene que pagarle al Estado? No, no nos están cobrando, porque es, es, es ellos no el Cesta, Ah, ver, pero si espérate, pues a... yo, yo estoy creyendo que, que el que es cargar un camión, ¿Señor? Es, yo estoy creyendo a la fecha, hoy es que me desayuno, que usted, el que carga un camión de agua allá para venderla aquí en mil y pico de pesos es porque sí. tiene una, un costo allá, no lo entonces, pagan. Pues, pues no yo estoy a en transporte. Costo, si mismo, no estoy muy pagar. César dijo que iba a cobrar 50 por el día abajo. Y yo dije, no, eso lo no va a pagar quién? Pero en la ciudad, donde están llenando nosotros, están llenando la parte alta. ¿Ustedes ¿no? qué estamos condenados. eso Es un llenadero en la ciudad. Vamos por no, pero un negocio redondo. Pues yo no sé lo que estamos haciendo. No, es ¿eh, los, ¿eh, lo ¿eh, los gastos en combustible, trampo. ¿Es ¿eh, redondo el negocio? Sí, digo yo. Eso Ah, ah, hay que hay que tener cuenta que algunos llenadores llenan en río y no donde deben de no, llenar. No, no, no, no óyeme. Yo le estoy hablando de llenar eso, de agua yo no potable. No, no, Potable. la calle no potable. Okay. Y aquí estoy a la televisión y sucia la no el se al agua entonces y, ellos llenan y, aquí arriba en la ciudad, en la ciudad, negocios en la ciudad, le el Sí. Allá el de pesos, Y combustible. Y no están gastando ¿no? el combustible. Entonces, y no están utilizando el combustible que usted usa ¿verdad? cuando tiene que salir de la ciudad. No, no, porque están en la ciudad. Eh, no es que no lo gasten, gastan menos. Sí. Porque están en la ciudad. Pero nosotros lo que queremos es para que el Nato no esté gastando una ajena. Eh, sí. Oiga, los camioncitos que no cogen dos camiones. De los nosotros. Por ejemplo, que mío, se 2, 000, radones, ejemplo. el camino mío, si coge 2.500 galones, de gente, donde ellos van dos veces, una vez, mejor algo. Ya. Yeah. Pero nosotros queremos llegar a la ciudad, no queremos guerra. Ellos yeah. no tienen que agarrarnos una guerra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por recibirme. Muchísimas gracias. Mira, bueno, Francis. Tú vas a la de diferentes ciudades y tiene un llenadero. Un llenadero. Okay. Aquí no, San Francisco. Eso es lo que él exige, lo okay. que él pide. un llenadero aquí en la ciudad. Sí. Estoy, bueno, Ruth Martínez estará con nosotros del Club Rotará, Quita Escuela. Estaremos hablando con ella de la colecta de útiles escolares. Recuérdense que el Rotario tiene una... De, un, un, los Rotará son los que... son los jóvenes y tienen una actividad social, o lo que llaman una actividad benéfica. No se muevan, regresamos en breve en el Café Caliente, tendremos a Ruth Martínez. De mañana. En unos momentos, Muy bien. estará con nosotros compartiendo... Eh, los que está aconteciendo allá bueno, ya en Santo Domingo, porque vamos hay que a estar. Ver. Telenor está a la vanguardia, ahí están allá también vamos nuestros muchachos de Telenor. Vamos a ver qué está vamos a escuchar a a Buenos días, Joani. Buenos días. el aire. Muchísimas gracias por la sintonía al programa de mañana, a todo el público que sintoniza a esta hora. Continuamos desde el Congreso Nacional, en esa cobertura especial de Teleoperador del Nordeste, Telenor, cubriendo todas las incidencias. Vemos en, en las imágenes cómo continúa militarizado el Congreso Nacional. Recordamos que llevan dos semanas en que está militarizado el Congreso Nacional. La situación es totalmente tensa. Es totalmente tensa y hay que vivirlo de cerca para entender el momento político que vive la República Dominicana. Está pautado para que hoy eh, a las 9 de la mañana, ya apenas unos minutos, inicie una marcha que ha convocado el Partido Revolucionario Moderno PRM. Estarían eh, marchando en contra de una reforma constitucional y ya miramos cómo los vehículos, eh, que dice Luis, el cambio, el cambio, el cambio va del equipo de Luis Abinader, una discolay también que acaba de llegar. Se encuentra ya en la cercanía del Congreso Nacional para iniciar una marcha. Eh, precisamente aquí se encuentra el diputado por la provincia Duarte, José Luis Rodríguez. ...se encuentra eh, por ese alrededor... ...coordinando lo que será esta marcha... ...vamos a intentar también eh, conversar... ...con algunos dirigentes del PRM... ...para que nos digan... Eh, ...cómo se llevará a cabo esta marcha... ...muy buenos días... ...estamos en vivo para Telenor... ...San Francisco de Macorís... ...la marcha que llevará a cabo hoy... Eh, ...la fracción de Luis Abinader... ...sí, bien, lo primero es que... ...Luis Abinader decidió venir hoy aquí... En eh, una decisión propia como equipo político, pues a manifestarse también a respaldar a los dominicanos eh, y asumiendo su posición como líder político de defender la constitución. Sabemos que hay intentos desde el oficialismo de modificar la constitución con fines reeleccionistas y esta visita que va a realizar Luis Abinader hoy, acompañado de su dirigencia, de todo sobre todo de aquí, del Gran Santo Domingo y algunas provincias. Pues va en el orden de lo que es el respeto a la constitución y las leyes. Algo cívico, pacífico, y al final terminará con unas palabras ya de orientación al país. Pero todo dentro del marco de lo que establece la ley. ¿No temen ustedes esto se pueda salir de control? ¿Tienen las debidas medidas de seguridad ante la multitud que va a marchar la mañana de este viernes? Hemos estado tomando las medidas. Lo primero que se designó fue una comisión de, de, de abogados y de seguridad también, de, de, de militares y personas relacionadas para que hicieran los arreglos del lugar. Pero como es algo cívico, no está en la intención nuestra provocar a nadie, sino simplemente que Luis Adinader venga con su equipo aquí a los entornos del Congreso a dejar... ...su posición, a fijar su posición... ...y además de eso es un recurso que tenemos... ...y que está establecido en la Constitución... ...y en las leyes. ¿Qué hay que decir ayer a unas afirmaciones... ...de algunos dirigentes del PRM... ...que no están de acuerdo con la decisión... ...de marchar y convocar una marcha multitudinaria... ...hasta el Congreso? Bueno, lo primero que esta posición... ...es la posición del partido... ...que es la de rechazar cualquier intento de modificar... ...la Constitución con fines reeleccionistas... ...sin embargo aclaro que esta decisión la tomamos, yo estaba conjunto con Luis y con un equipo cuando se tomó la decisión, pues ya es, eh, es su posición como líder político, como aspirante presidencial, o sea es un derecho que tiene cada quien, coincidimos todos, en el PRM no hay ninguna diferencia, eh, simplemente es que cada candidato pues tiene el derecho de tomar eh, ...cualquier decisión y en este caso Luis decidió venir a marchar junto al pueblo... ...y a rechazar el intento ¿verdad? por modificar la constitución. ¿Estaría aquí la, la fracción de Hipólito Mejía? No, eh, oficialmente ellos tienen su estrategia y tienen derecho a hacerlo porque estamos en aspiraciones... ...pero de manera oficial no creo que participen porque ellos, aunque apoyan y rechazan... Eh, ...y asumen la posición del partido, digo que rechazan la eh, actitud del oficialismo gobernante de intentar modificar la constitución en una posición reitero que la rechaza también el grupo de Hipólito Mejía, el grupo de Luis Abinader y el grupo y el PRM como partido y la nación completa más de un 70% y, y crece y creciendo rechazan la modificación Muchísimas gracias, ahí escucharon las declaraciones de Ulises parte del partido revolucionario moderno desde el Congreso Nacional donde se prepara para en la parte frontal, o más bien en los laterales, porque la parte frontal continúa totalmente militarizada. Baez hacía referencia a que han reforzado la seguridad este viernes ante el llamado del Partido Revolucionario Moderno de marchar en contra de una posible reforma constitucional. Hay otro aspecto que hay que resaltar, y es que inusualmente en la Cámara de Diputados sesione los viernes. Recordamos que las sesiones se ...realizan los martes, miércoles y jueves. Eh, en este momento llega el diputado de la provincia Duarte, Lupe Núñez... ...de la fracción de Leonel Fernández, el PLD. Lupe Núñez, ¿qué decir a los medios de comunicación en torno a la situación interna... ...que vive el Partido de la Liberación Dominicana? Lo cierto es que eh, no se puede omitir que es un reto que tenemos como organización política... Mis esperanzas están cifradas en la capacidad de administrar conflictos que tiene el partido de la liberación dominicana. Entiendo que esto está llegando al límite y por vía de consecuencia nosotros como dirigentes de esa organización tenemos que como siempre darle una respuesta al país que como seres humanos al fin somos perfectibles pero no perfectos. Pero entiendo que ya esto está llegando al límite y debe buscar una salida que le beneficia a la democracia y que le beneficia al partido que le beneficia al gobierno. Diputado, estamos ante una inminente división del PLD. Los últimos hechos así lo han demostrado. Siempre me inclino por las reglas. Y en los procesos internos del PLD, eh, ahí se celebra la madre de la batalla. Pero una vez se supera ese proceso interno, cuando vamos a la campaña, vamos unificados porque hay un punto común que nos une que es ganar las elecciones y continuar trabajando en beneficio del pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Ahí escucharon a Lupe Núñez, eh, diputado por la provincia Duarte. A ustedes, manténganse en sintonía, eh, conociendo los principales acontecimientos desde el Congreso Nacional, como siempre, Telenor llevando las primicias desde el lugar de los hechos. Regreso con ustedes a los estudios. Ya vemos ahí, Telenor, como siempre, eh, tras las noticias y, sobre, y para mantenernos informados a toda la comunidad y al país, al mundo, de esta incidencia. Fíjate, yo creo en lo particular que, aunque hay un laxo de tiempo, un laxo, un laxo es decir, un trecho, que como oposición esperé que Luis Abinadel eh, tomara partida de lo que el pueblo del país está eh, reclamando, pedir que se evite la reforma nueva vez de la Constitución y con un solo objetivo. Yo entiendo, y aquí en esta parte no voy a discutir contigo, Fulvio, porque estoy consciente de que es correcta la posición de Luis, en un entendido fuera del pleito que haya en el, en el PLD, lejos de lo que pueda su suceder con con algunos diputados, Pero es una forma de oye. que yo estaba pidiendo, exigiendo que la oposición, quienes tienen mayor capacidad de oposición porque tienen los votos, la cantidad de gente, son los que deben de producir un efecto frente a la desmesurada y, y, y descabellada forma de actuar de este grupo Mira que por dinero, porque oye otra cosa, se comprueba lo que tú dijiste al principio de semana. Sí, de los 70 millones de dólares. De que de, tú tenías con una conversación con un legislador que te mostró la conversación y dice, mira lo, lo descarado que son, que ya lo hacen abiertamente, mira mi teléfono. Y decía, he sido encomendado para que te oferte 70 millones de pesos. Por tu participación. Ustedes están escuchando la poca seriedad que tiene este proyecto si es que se somete, que creo que el presidente no puede seguir insistiendo, ni su grupo, porque le puede ir mal. La única forma. Y una derrota, luego de tantas derrotas pequeñas que ha tenido ese grupo, para mí fue una derrota que apareciera el secretario de organización, de general en una locución, dando un punto de vista frente al otro grupo interno, dentro del mismo organismo, como si fuera el organismo que hablara fuera del presidente de ese organismo. La única forma, Francis, de aprobar eso es bajo de la plataforma del soborno, bajo la ilegalidad y... Las bocinas del gobierno son terribles. Ahora están diciendo que Luis no debió de hacer eso. Ah, entonces, entonces porque es, no asuma la, la, la, es, la oposición. ¿Cuál es la oposición? Que dejen que entonces? le pasen el rolo al país. ¿Cuál entero? es la oposición entonces? entonces señores? lo que hizo algo. Luis está bien hecho. Y quiero claro. aclarar lo siguiente: Hipólito Mejía dijo ayer que él está en contra de, la de, de, la reforma. de las reforma a la Constitución. Y yo lo he escuchado y para mí me ha lucido muy lo, claro di, lo, lo que él está diciendo. dijo categóricamente ayer, que también muchas bocinas Dice, han querido decir lo contrario para buscar división dentro del PRM. Dentro del PRM está todo a cónsono, en contra de la modificación de la Constitución. Ahora bien... A favor de la constitución todo, en contra, en, en contra de la constitución nada. Ahora bien, que el secretario de Estado de Estados Unidos, Pompeo, haya Esa llamado al presidente de República Dominicana especialmente la, la para tratarle el caso de respeto a las leyes y el caso de no modificar la constitución para la reelección. Y el parte que da la presidencia es un parte muy bien maquillado, pero las palabras de Pompeo y de la embajada estuvieron claras. Tenga cuidado, no se atreva en lenguaje de nosotros, no toque esa tecla. Debe de haber seguridad en las leyes, debe de haber estabilidad en las leyes en una nación para poderse desarrollar no vaya la reelección en base a la modificación de la Constitución. Fue claro, ¿eh? extremadamente claro. Ahora bien, la respuesta de Danilo, de acuerdo al parte de la presidencia, todavía no he emitido mi juicio para la reelección. Eso es un cuento de camino, porque él tiene a todas sus gentes principales, a sus arfiles, torres, peones Mira. y caballos, hablando de la reelección, enviado por él. Con nombre, José Ramón Peralta está hablando de la reelección enviado por Danilo. Gonzalo Castillo también enviado por Danilo. Ahora bien, Francis, sí. Danilo debe de tener una estrategia muy grande para lanzarla después que esto se haga, si es que se hace. A él atreverse a eso, debe de tener una estrategia muy eficiente y grande para disminuir el impacto negativo que eso va a dar en el momento que ocurra. ¿Por qué? La primera es Puede ser con que, que, que aparezca nadie? Quirinito, o puede ser que vengan los casos de David, o puede ser también que venga el problema que mañana amanezca allá en Alaa el lunes allanando casa de los que están en los papeles de, de, de, de, de, de Faride, puede ser, o en los papeles de Alicia Ortega, sí. puede ser que usen eso y, y él le diga, oye, mañana vamos a allanar. Para allá, prepárense y hagan ese aparataje para tratar de disminuir el impacto que esto puede dar. Ahora, es lo que vuelvo y reitero, debe tener una estrategia muy buena para atreverse a hacer algo en contra del pueblo, donde está el 70% mira, mira, Julio, de la población escúchame. en contra de en la relación. la reelección. parte que tiene más incidencia, no es una injerencia eh, descabellada la que Pompeo le hace la observación. Lo que pasa es que la gente, tenemos que entender, y la sociedad, que Estados Unidos tiene intereses en la República Dominicana. Y si hay algo que califica a un país, si hay algo que califica a un país para que reciba inversión extranjera, es la estabilidad jurídica, pero sobre todo la estabilidad mental del que dirige el país y de los que dirigen el país, porque cada vez que se plantean ellos mismos, solitos, sin escuchar a nadie, sin hacerle caso a encuestas, en vez de, de evaluar las encuestas, lo que hacen es desacreditarla. En vez de evaluar estas posiciones, lo que tratan es de desacreditarla. Y entonces, como no tienen los votos, lo que hasta, lo que están haciendo es tratando de comprar. Y a base de compra. Como lo dijo el ministro de Energía y mina un ministro de este gobierno que de una forma burda habían hecho un negocio burdo en el Congreso para el 15 haber producido la reforma del 15. Señores, démosle seguimiento a esto. No es un tema de un grupo de un sector o de Luis. Es del país. No conviene la reforma a la Constitución porque eso es desinstitucionalizar el país y descalificarnos como nación Bueno, nos vemos este fin de semana, que la pase bien que todo esté tranquilo, y el lunes nuevamente en la cita en de mañana. Me piden, hay una parte que la voy a hacer yo ahora Fulvio, aprovechen señores, Otra grandes vez. ofertas que tiene este verano la colección de hoteles de resort en sus marcas secret Brexton Grand New Sun Scaper, Sun Sky Colaboración con Solo Tour las mejores tarifas los, los podrán obtener este próximo fin de semana 12 y 14 de julio en Palmares Mall señores a partir de mañana a partir de hoy a las 9 de la mañana en Palmares Estarán los, of, los vendedores de estas ofertas o las representantes de Solo para, Tour para darle país, las mejores ofertas -cana, del país, Punta Cana, Puerto Plata, Bávaro, todo. Resort y su gama de ofertas de hoteles para todo. 12 al 14 de julio en Palmar Mall. Ya a partir de ahora a buscar nuestro resort para un descanso merecido. Feliz fin de semana a todos. Nos, Nos vemos el lunes en la cita obligada de mañana. Buen fin.